Familia, bienvenidos de vuelta La temporada 5 justo ha comenzado Y sabemos que algunos personajes secretos que nadie sabe Estarán llegando a la isla muy pronto Y uno de estos personajes es un viejo amigo nuestro Es un gran conocido Que su nombre es... Midas Literalmente lo encontraremos ahora en el juego online si quieren saber cómo encontrarlos, quédense hasta el final del video. Amigos, recuerden usar el código MrDeneox en la tienda de Fortnite para comprar sus cosméticos en la tienda, como por ejemplo esta skin de Kratos. Con el código MrDeneox en la tienda. Pongan el código y verán cómo les llega gratis la skin de Kratos a sus cuentas. Bueno, a lo mejor a todos no Pero haremos un sorteo para un ganador Así que chicos, no os perdáis ningún vídeo del canal Suscribiros si todavía no formas parte de la familia Y deja tu poderosísimo like Que eso apoya muchísimo este tipo de contenido A ver si llegamos a los 5.000 likes en el vídeo Y sin enrollarnos mucho más ¡Vamos con esta aventura! Estaremos introduciéndonos en ubicaciones secretas de esta temporada donde encontraremos estos. recientemente nuevos cambios añadidos al mapa de Fortnite. Y a ver si al final del video os he convencido de que Midas estará regresando a la isla. Oh, espera, esta, ¿Esta es el área que salió en el tráiler, ¿no? Ya sabéis, en el tráiler de Kratos, el bosque. <risa> bueno, os la pela bastante, ¿no? ¡Vamos allá! Era víctima, hoy va a ser un gran día. Oh. Hemos llegado con la teletransportación al lugar adecuado. Los jugadores están reportando diferentes objetos de oro de nuevo en el juego de Fortnite. Y ya sabemos que todos los objetos que están de oro en el juego tienen una relación bastante importante con una persona en especial. Espera, aquí. ¿Es aquí? ¿Y este bot? Oh, ¡Qué cosas tan suculentas me ofrece! Eh, ¿Me dejas pasar, crack? Juraría que esta era la habitación. ¡Oh ¡My god! ¡Aquí es! Desde la última actualización de Fortnite, temporada 5, muchos de los jugadores del juego reportaban estos objetos de oro: un gnomo de oro, un jarrón de oro y el váter de oro. Como siempre, la tormenta jodiéndome la vida. Así no hay manera de grabar un vídeo, tío. Es la pista más grande que jamás hemos tenido para saber que Midas está de regreso en la isla. Midas es el creador de todos estos objetos. Y si estos objetos han llegado a la isla de Fortnite, creo que Midas también está aquí. Sí, es cierto que todos estos objetos realmente están súper interesantes, ¿verdad? Pero hay uno de estos... Que todavía está mucho mejor Si recuerdan Midas Tiene una silla de oro Que le pertenece solo a él Por lo que la silla Tan solo tiene un dueño Y creo que la podremos encontrar ahora en el mapa Sorry, amigos Quedan tan pocas personas que creo que si ganamos esta partida ¡Acabamos antes! ¡Vamos a ganarla! ¡Oh! ¡Dios mío! ¡Pero qué bueno soy a veces! ¡Ja! Ni siquiera me lo esperaba Este está despistado <risa> ¡No! ¡Fuck! ¡No! ¡Yo! Estamos volando, loco ¡Ah! ¿que, que tú me estabas disparando, ¿no? A ver, enséñame cómo sabes jugar, crack ¡Arrivederchi! ¡Mamá! Que aquí hay otro ¡No! ¡Lev! ¡Pero, pero, pero! ¡Ja, <risa> Let's go baby. No hay quien pare a Kratos. Oh, ahí está el último. Lo mataremos. Dios, qué francazo. ¡A por él! Let's go. Oh my god, una victoria. Let's go, pero qué bien. <coughs> Perdón, ¿por dónde iba? En este lugar de aquí aparecen las grandes cajas secretas. En algunas partidas Es tener un poco de suerte que justo te aparezca aquí la caja secreta Pero os prometo que es verdad oh, No me lo creo <ríe> Ahí está No, solo ha venido con los bots Esta vez no están Midas en la caja A no ser bah, No sirven para nada Justo aquí debería aparecer la misma caja Pero con la silla de oro de Midas Quizás alguno de vosotros tenga un poco más de suerte que yo, amigos La silla de Midas literalmente ha aparecido en esta ubicación La silla de oro Pudo sobrevivir al gran agujero negro creado por Galactus Y si Fortnite ha decidido que estos objetos puedan seguir en el juego Es la señal de que Midas está regresando y no solo está la prueba de que Midas sigue entre nosotros, no. En el vídeo de ayer estuvimos hablando acerca de la skin de Midas en femenina. Una skin que llegará pronto al juego. Si no lo vieron, les recomiendo ver el vídeo para enterarse de cómo conseguiremos la skin de Midas femenina. Una pantalla de carga ha sido encontrada con la imagen de Midas en versión chica. Algo que realmente nunca hemos visto antes en el juego. Este nuevo personaje se encuentra entre nosotros ahora mismo, en los archivos del juego. Una chica con las armas de oro, muy parecida a nuestro amigo Midas. Oh my god, creo que los misterios de esta temporada van a ser muy, muy chulos. ¿Será que el bucle esta vez ha transformado a nuestro amigo Midas en una chica? Podría ser que Midas esté regresando a Fortnite, pero... No de la manera que tú crees que debería verse. Quizás estos nuevos objetos de oro que encontramos por el juego... ...han sido creados por este nuevo Midas. Oh, hay demasiadas posibilidades ahora mismo. Pero algo es 100% seguro. Este nuevo personaje de Midas... ...ha sido añadido al juego y en el pase de batalla. Puede que no esté apareciendo ahora en el juego... Puede que aparezca pronto en el futuro, o quizás ya están ahora en nuestra isla. Vale, a ver, esto último me lo he inventado porque quería darle más hype. No creo que esté todavía, pero llegará en las próximas actualizaciones del juego. No sé si recordaréis, como desde hace mucho tiempo en Fortnite se filtró que un nuevo material llamado oro iba a estar llegando al juego... Muchos jugadores creían que realmente este material iba a ser para construir un nuevo material directamente en el inventario para servirnos como construcción. Pero eso desde la temporada 2 del capítulo 2. Así que por fin en la temporada 5 ha sido añadido, pero con un toque un poco diferente. Y ahora necesitamos mercaderes por todo el mapa. Para contratar misiones y obtener recompensas ¿Qué os parece si Midas se convierte en uno de estos mercaderes que aparecen por el mapa Y podemos interactuar con él para hablar Y además nos ofrece su arma tan conocida como el subfusil de tambor Creo que eso sería una teoría muy buena Chicos, déjenme debajo en los comentarios cuáles son sus teorías o cuál es su favorita Y si vieron a Midas o la silla de Midas, coméntenlo en los comentarios Hermanos, hasta aquí el vídeo de hoy Suscríbete ahora mismo, si todavía no formas parte de la familia Es obligatorio formar parte de esta familia, hermanos Si te gusta Fortnite, no puedes faltar Deja tu poderosísimo like, ojalá lleguemos a los 5.000 likes Y, hermanos, los que llegaron hasta el final del vídeo son los Reals de la Neox Army Muchísimas gracias de corazón A todos los que os veis los vídeos por completo Si comentáis en los comentarios Que habéis llegado hasta el final Os daré corazón Así que cracks, nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!